Pupi chiqueche, niéin azungu. Tengo derecho a. Muleitain ilangienuam, cañéfuleruménias. No ser discriminado por el solo hecho de ser diferente a los demás. Muleinininiam, inchequishutani tani tañizungun, caquishutani feyentun. A tener nuestra propia cultura, idioma y religión. Muleinininiam, kiñedui, ca A tener un nombre y una nacionalidad. Muley ni, ni am, ta tañi kume chemsungu ni femail, ni chum ka kume penielam, ni pepilugun kimun, kalulzungu, ka, ka chemcherumen, ni chab, ni chamkayam. Aprender todo aquello que desarrolla al máximo nuestra personalidad y nuestras capacidades intelectuales, físicas y sociales. Muley ni pepisunguam, tañche ka al chemsungu, ni kupafaypiel a expresarnos libremente, a ser escuchados y a que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Muli lawentung, ka zapingam, kuchanglefulenche. A recibir atención médica y que nos cuiden. Mul yi niam ta ni urkutoel, aucantoel, ka yongkonam chem aukantun meo. Kaniam kinye kume kalliftokin pe pimi pu itrofin mongian meo a descansar, jugar y practicar deportes y vivir en un medio ambiente sano y limpio y disfrutar del contacto con la naturaleza. A reunirnos con amigos para pensar proyectos juntos o intercambiar nuestras ideas. A que nadie haga con nuestro cuerpo cosas que no queremos. A no tener que realizar trabajos peligrosos ni actividades que afecten nuestra salud o entorpezcan... Nuestra educación y desarrollo.